La policía tiene que detener a todos los que robaron dinero a Petrocaribe. Seguiremos en la calle hasta que Jovenel dimita. La actual crisis se enfoca principalmente a este hombre, al que han visto y que pronunciaba la gente, ¿no? a Jovenel Mois. Él centra las miradas, las críticas de unas manifestaciones que empezaron el pasado día 7, justo cuando se cumplen dos años de su mandato y es una fecha muy simbólica. Un tiempo en el que no se han tomado las medidas eficaces para paliar una realidad que asusta y que además llega salpicada con un presunto fraude de fondos públicos a través del Petrocaribe, como decía este caballero. ¿no? La plataforma por la que Haití recibe de Venezuela el combustible a un precio un poco ventajoso. ¿no? Pese a lo crítico de estos días, el presidente no ha escuchado las demandas de sus rivales políticos y se aferró... Primero al silencio y después al cargo. Hoy lo que está claro es que la gente se está alzando por toda la república para exigir la dimisión de Jovenel Moïse. Desde ahora Jovenel Moïse ya no tiene ninguna legitimidad para seguir ejerciendo el poder. La gente ha revocado su mandato en lo que a nosotros respecta. El asunto está claro y zanjado. No voy a dejar el país en manos de las bandas armadas y los narcotraficantes. Ya hemos tenido una serie de gobiernos de transición que trajeron un conjunto de desastres y desórdenes que causaron un gran daño al país. Los días pasan, la tensión sigue en aumento y, bueno, pues parece que hay una tensa calma, pero no hay visos de que se detenga la violencia, ¿no? Las protestas, como estaban viendo en edificios oficiales, incluso a la puerta del Palacio Presidencial, donde Moïse se atrincheraba, eh, pues prometen convertirse en auténticas batallas campales si no se ponen remedio y que son miradas desde la barrera, desde la distancia, por gran parte de la comunidad internacional. Ningún partido político, por ejemplo, de mi país ha hablado en un mitin ahora que estamos de campaña, eh, de Haití, pero sí de otros países vecinos, ¿no? de Venezuela, por ejemplo, y mutis por el foro del líder de la OEA sobre este caso, que nos deja en evidencia el peso específico que tienen unos países u otros. El dinero o el petróleo mandan. Pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué sucede en Haití para que estemos viendo este escenario de violencia, de muerte? Pues que la miseria se ha hecho ya parte del país, del territorio. Que la pobreza sumada a la corrupción se ha convertido en una parte intrínseca que conforma la bandera de ese Estado. Que los haitianos sobreviven como pueden en un país paralizado, con sueldos irrisorios, con unas condiciones de vida que hacen de la hambruna, de la necesidad, el pan suyo de cada día. Esta es la historia y así está Haití hoy. Haití es el país más pobre del continente americano, con más del 80% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza o en la pobreza extrema. La historia de la primera república de exesclavos liberados del yugo colonial en 1804 está marcada por una serie de golpes de Estado y dictaduras, durante las cuales se generalizaron una violencia y corrupción sin parangón en el continente. A principios del siglo XX Haití fue ocupado por Estados Unidos y aunque la ocupación oficialmente terminó en 1934, desde entonces la influencia norteamericana sobre el país nunca ha dejado de existir. El hambre, la inestabilidad política, la corrupción y la criminalidad, en especial el crimen organizado involucrado en el contrabando y el narcotráfico, conforman el escenario de una catástrofe crónica, agravado en ocasiones por desastres naturales como el devastador terremoto del 2010. La población apenas logra sobrevivir gracias a la ayuda humanitaria procedente del exterior, aunque en gran parte es canalizada por la élite que controla su distribución y el reparto de fondos. La comunidad internacional sigue brindando su asistencia, pero es incapaz de formular una solución para la crisis permanente que reina en Haití. Momento para analizar, como les decía al principio del programa, el pasado, el presente también el futuro de Haití. Ya saben, nuestras redes sociales están en sus pantallas. Hoy tenemos mucha suerte en el Zoom en nuestro programa porque tenemos dos invitados que conocen muy bien todo lo que se está cociendo, lo que ha sucedido y lo que puede suceder en Haití. ¿no? Vamos a hablar con Lautaro Rivara, sociólogo y brigadista internacional en Haití de Alba Movimientos, quien además ha estado en El País hace unos días y con Henri Voalén, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina y para el resto de América del Sur. Lautaro, Enri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, empiezo por Enri, si me lo permites, Lautaro. Eh, las causas eh, que nos llevan a la situación que hoy en día está viviendo Haití no son nada nuevo, es la enésima crisis. Eh, esto viene de décadas atrás. Es como si esta situación de corrupción, de violencia, de manifestación, de quizá falta de democracia, eh, ya Formará parte del ADN de, del país. ¿Por qué es así, Henry? Fundamentalmente hay razones muy profundas... ...entre las cuales podemos destacar las razones históricas... ...que recién escuché en el resumen que ustedes hicieron. Solamente resaltar, resaltaría algo. No se puede hablar de que Haití es el país más pobre. Yo diría es el país más empobrecido. Porque justamente es esa situación neocolonial que explica claramente... La base, la base explicativa del, del empobrecimiento extremo. en Un empobrecimiento que se puede resaltar fácilmente con algunos datos. 70% de la población activa no tiene trabajo. Una renta per cápita que no supera los 200 dólares al año. ¿no? Una, tasa de, una esperanza de vida que no supera los 50 años. El sistema de salud está totalmente destruido. Entonces, es un sistema que ha explotado que no puede recibir más parches. Y hay una voluntad del pueblo de cambiar eso también. Eso es un elemento importante para tener en cuenta. Enrique. Me gustaría preguntarle a Lautaro, has estado allí, Lautaro, hace escasamente unos días, has visto la violencia, desde luego, que, que se ha vivido en las calles, pero el pueblo no resiste más. Pero esto parece algo cíclico, como hablábamos con Enri, ¿no? Eh, es algo cíclico que la gente pida más democracia, que se queje de la corrupción, pero es algo que viene eh, demasiado atrás, es algo eh, muy, muy intrínseco. ¿Hay visos de que eh, esta vez algo pueda cambiar desde tu punto de vista? Sí, yo creo que de las movilizaciones ya del año pasado ha comenzado a formarse una cierta rearticulación del movimiento popular, progresista en Haití. No es casual que hacia fines de año un conjunto de 50 organizaciones, eh, partidos, movimientos del campo y de la ciudad, personalidades, hayan largado un comunicado conjunto proponiendo ya un esquema de salida para la crisis haitiana que, como vos bien decís, es realmente cíclica y recurrente. En ese marco, sectores de la oposición y los movimientos sociales están demandando, primero, como una condición básica y elemental, la renuncia del presidente Jovenel Moïse, estar convocando a un amplio diálogo nacional con todos los sectores de la vida nacional haitiana, estar elaborando una agenda de trabajo para hacer frente a las urgencias que tiene el país, que como es de público conocimiento, son realmente graves en materia alimentaria, sanitaria, uh -huh. educacional, habitacional, de infraestructura... Y estar pensando eventualmente en un plazo medio, una salida constituyente para regenerar el país desde sus bases. Ah. ¿Hay condiciones para plantear una agenda de este tipo en Haití y hay con quién eh, encarnarlo? Enri, eh, estábamos escuchando a uno de los principales líderes opositores eh, pidiendo, eh, digámoslo así, el cargo eh, del, del líder, no, el, el cargo de, del presidente de, eh, de Haití. Eh, unas nuevas elecciones o saliendo del cargo, ¿esto pondría a Haití en camino eh, para un proceso político o de diálogo o la sociedad está eh, crispada? Lo digo porque si tenemos en cuenta un poco la participación eh, de las últimas elecciones o cómo se han dado los procesos democráticos, pues es normal que quizá la gente eh, tenga dudas, la propia gente de, de Haití tenga dudas de acudir a las urnas si al final siempre se encuentran un poco lo mismo, ¿no, Henry? Bueno, ahí hay una raíz importante. La primera elección honesta que ocurrió en mi país fue en 1990, el 16 de noviembre, donde ganó el presidente Agustín. A partir de ahí hubo un golpe de Estado siete meses después. Entonces el pueblo se da cuenta, se ha dado cuenta que democracia no es igual a elección normal. Entonces ya no, no tiene interés. Incluso cuando el, el pueblo salió, eligió, lo golpearon al presidente. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo entendió y entiende claramente que la situación pasa, la solución pasa por otro lado. Pasa por recuperar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es parte concreta e integrante de la lucha que, viene, que se viene desarrollando en mi país hace ya varios años. Eh, cuando hablamos de soberanía, Lautaro, eh, a mí me gustaría hablar un poco... ...porque muchas veces yo creo que queda un espíritu un poco de neocolonia... Eh, ...en Haití después de la ocupación de, de Estados Unidos... ...y después hemos visto como eh, incluso desde instancias internacionales... Eh, ...con la presencia militar eh, de cascos azules... ...después eh, se ha cambiado por el tema de, de la justicia... ...yo creo que poniendo un poco un paño caliente... Eh, ...siempre ha sido un país que de una manera u otra ha estado intervenido... ...tanto los fondos como los recursos eh, y todo esto ha hecho eh, que no hayan sido los propios eh, haitianos los que hayan podido decidir ni su futuro ni cómo eh, se debe administrar las riquezas de su país ni los recursos. Sí, exactamente. No hay que olvidar que Haití es un país eh, militarmente ocupado desde el año 2004 a través de la misión de las Naciones Unidas, una misión que, aunque fue reconvertida con otro carácter, como, como vos decís, eh, sigue estando asociada a numerosas violaciones de los derechos humanos. Eh, se la vincula, por ejemplo, a cantidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres y niños. Se la vincula también a la represión indiscriminada a los jóvenes de las periferias urbanas de la capital Puerto Príncipe. Y también se la vincula al hecho de haber traído al país, eh, a través del contingente nepalí, una cepa de cólera que se cobró entre 7.000 y 9.000 vidas. Y no es solamente la ocupación militar. Haití es un país eh, tutelado de diversas maneras, ¿no? No tenemos que olvidar que después del terremoto del 2010, ese terremoto devastador que se cobró 300.000 víctimas eh, fatales, eh, una cantidad de ONGs ligadas directamente a la Comisión Europea y al Departamento de Estado norteamericano, a la USAID, han hecho una, una vida digamos, sin ningún tipo de traba y límite en el país. De uh -huh. hecho, cuando Haití pide una rendición de cuentas a este conjunto de ONGs europeas y norteamericanas, eh, realmente un porcentaje muy bajo, del orden del 10 o el 15%, eh, se dispone a expresar en qué estaban gastando esta cantidad de dinero de la llamada ayuda humanitaria. Sí, sí, y esa cantidad de dinero realmente equivalía en ese entonces a la mitad del presupuesto haitiano. Entonces, realmente hoy la gestión del territorio, la gestión de la vida cotidiana en Haití está a cargo de actores eh, que violan completamente la soberanía nacional, como Henry muy bien decía, que son las ONGs internacionales, uh -huh. las misiones de paz, ciertos sectores de las iglesias neopentecostales e incluso también bandas criminales y el narcotráfico, como ustedes decían. Bien, lo que estamos viendo, Henry, es que... Eh... Todos estos fondos, ¿dónde van? ¿De qué manera se distribuyen? No hay nadie que dé cuenta de ellos, como nos estaba diciendo Lautaro. Vemos que ahora, en la situación que se está viviendo, según está la economía ahora mismo de ti, como bien nos apuntabas, empobrecida, con una devaluación de la moneda enorme, apenas con dos dólares para vivir millones de personas en el, en el umbral de, de la pobreza y que todo venga enmascarado como de una pompa de solidaridad internacional y que todos somos muy buenos y muy solidarios mm -hmm. y vamos a ayudar a los haitianos, a mí me suena más a limosna que a colaboración y esto no puede ser así. Exactamente, nosotros es lo que nosotros estamos rechazando. No queremos compasión, no queremos limosna, queremos solidaridad plena. La solidez plena, ¿qué significa esto? Respetar la, la dignidad, la dignidad del pueblo, la dignidad de la gente. Saber respetar eso Incluso históricamente Haití es un desafío a los paradigmas occident occidentales. Para entender Haití, yo creo también hay que entender Haití no solamente a partir de las categorías occidentales, sino a partir de las categorías de la cultura haitiana también lo que es el voodoo, lo, lo que es el reol. Es por eso que nosotros de decimos que en primer lugar tiene que haber una decisión de los haitianos una recuperación de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, de nuestra autodeterminación, de nuestra cultura tam tam también. Entonces, ahí sí, es a partir de ahí que nosotros podemos sentarnos y hablar de cooperación, hay que denunciarlo claramente. El ex presidente Clinton ha robado parte del dinero destinado a la reconstrucción del, del país. No es solamente un problema de gobierno, de Martelly, de, del payaso actual de jo Jovenel Momoyi. No, sino también hay responsabilidad clara. El ex embajador norteamericano en Haití, Kenneth Mer Mertens, es el mandamás de este momento, es el responsable o el Departamento de Estado de la oficina que se encarga de la política de, de, de Haití. Es el que manda la línea política al co-group tam también. ¿no? Entonces, eso es esencial tenerlo en cuenta. No es solamente Martelli, Dualier, Jovenel... Etcétera. No. Hay, hay, hay nombres concretos que hay que denunciar claramente. En este caso, yo repito, el expresidente Clinton con su con su fundación. Uh -huh. eh, una fundación que desde luego ha hecho mucha mella a través de, de sus fondos o bien quedándose en fondos para, para sus fines y en todo esto, eh, a mí eh, con todas las situaciones que uh -huh. ha sufrido Haití y con la que está viviendo ahora con esta enésima crisis, porque yo lo veo como algo, algo cíclico, eh, vemos el, un silencio de la OEA eh, increíble. Vemos como si se están señalando eh, a otras situaciones delicadas o quizá conflictos provocados eh, se mire desde el prisma que se vea, eh, como por ejemplo el de Venezuela, eh, Lautaro, y lo que estamos viendo simplemente es un silencio. Por favor, diálogo yo solo escucho la palabra diálogo, pero veo muy muy pocas acciones sobre el terreno. Veo muy pocas noticias sobre las decenas de, de muertos de estas manifestaciones, sobre la violencia que, que se ha gestado, sobre eh, esos eh, militares o pseudo militares que habrían sido pagados y que estarían de una manera pues demasiado no, no legal eh, en Haití ¿no? Eh, y que han estado armados. Silencio de una institución que debería estar velando por la seguridad de, de Haití, Lautaro. Sí, no deja de ser eh, sintomático la doble vara con la cual Estados Unidos eh, mide a los diferentes gobiernos. Eh, pareciera que todos los gobiernos que son aliados se convierten eh, inmediatamente en buenos demócratas y que los gobiernos no alineados se convierten directamente en tiranías. Eh, en ese sentido, insisto, es sintomático que un gobierno como el de Venezuela, electo de forma absolutamente democrática y transparente, con una participación electoral del orden del 46% sea considerado ilegítimo, pero un gobierno como el de Jovenel Moïse que llegó al poder con una elección reconocidamente fraudulenta que volvió a hacerse, que fue de vuelta denunciada por fraude y con una participación electoral de solamente el 18%, no sea cuestionada de ninguna forma por Estados Unidos y no veamos que la Unión Europea dé ningún tipo de ultimátum a ese gobierno. Realmente lo que está de fondo es simplemente el interés de la geopolítica norteamericana y sus intereses imperiales y en este caso, como ustedes muy bien decían, la, el interés y la saña uh -huh. con Venezuela por sus recursos y por su posición geoestratégica, eh. Eh, recursos que ya Haití no tiene porque realmente ha sido esquilmada durante eh, un largo periodo, de, durante décadas. Eh, veíamos, Henry, tan solo en torno al día 13-14 estamos viendo la, la reunión de, eh, del señor Almagro eh, con el ministro de Exteriores de, de Haití, pero es que unos días antes a mí me hacía mucha gracia porque el mismo caballero, el representante de, de Exteriores, el canciller eh, haitiano, eh, se reunía con eh, altos cargos eh, también de la cartera de, de Exteriores, de la Secretaría de Estado eh, eh, de Estados Unidos y hablaba así de relaciones bilaterales y pedía. ...justo 10 horas antes de que empezaran estas revueltas... Eh, ...bueno pues... ...que quería la, la paz... en ...los procesos democráticos en Venezuela... ...cuando no se daba cuenta muy bien... ...de lo que estaba teniendo en casa ¿no? Eh, Enri, a mí me parece un poco... Eh, ...cuanto menos incongruente esto. No solamente... ...se trata de incongruencia... ...es una prueba más que son lacayos... ...son servidores... ...son, ser, son serviles, obedientes... No, eso es. Es decir, nosotros solemos decir hasta en la indecencia uno tiene que tener un poquito de coherencia. Y ellos no lo no tienen. Entonces, fundamentalmente lo que uno, uno ve, como bien resaltaba el Lautaro recién, y aprovecho para saludarte y darte un gran abrazo y decir y darte las gracias por todo lo que ha aportado al pueblo haitiano y por aportando, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con él allá en noviembre en las manifestaciones. Realmente es un orgullo tenerte, es un gran honor tenerte uh -huh. aquí. ¿no? Entonces, eh, retomo, eh, el rol del, del gobierno haitiano no es otra cosa, un rol de servidumbre. ¿no? Eh, ante los impedimentos, ante la, la existencia, eso es, nada más. Es decir, no se puede interpretar el rol del canciller. Del, del, del, del, del, del, del, del. No, Enrique. No se puede, no se puede analizar, ¿sí? eh, me, me gustaría, me queda apenas un minuto y quiero lanzar un poco eh, un mensaje de, de esperanza, pero siendo eh, realistas. En apenas 30 segundos, Lautaro, eh, ¿qué pasos se tendrían que dar ahora mismo eh, en Haití o qué, qué contexto se tendría que dar para intentar revertir una situación que parece endémica, que parece que, que no tiene solución? Brevemente, por favor. Sí, primero el eh, respeto y restricto a la soberanía haitiana, la completa desmilitarización del país, el retiro de las tropas de las Naciones Unidas y permitir al pueblo haitiano dar una solución eh, autónoma y soberana a la crisis. Hay capacidad, hay sujeto para hacerlo y solamente hay que dar ese espacio de autonomía y de confianza para que el pueblo haitiano y todos los pueblos del mundo, uh -huh. el venezolano y todos los demás resuelvan de forma democrática y soberana sus propios problemas. Henry, supongo que de acuerdo con Lautaro, y sobre todo, eh, fin a esa expoliación de, de bienes y de fondos que parece que van destinados a, al Estado y que desde luego están siendo eh, víctimas de la mano negra de, de la corrupción. Solamente añadiría todo lo que dijo perfectamente el compañero Lautaro recién, una condición sin non en la renuncia y el juicio, el y la detención del presidente Jovenel Moïse, eh, el cierre del actual parlamento haitiano y la formación de un gobierno de coalición, de consenso, no capaz de mantener un, un programa y desarrollar un programa mínimo de, para responder a las necesidades básicas uh -huh. de la gente. Y hay gente para hacerlo. Pues, eh, Enri, Lautaro, muchísimas gracias por habernos dibujado una realidad que yo creo que está oculta, que está escondida de los grandes eh, o los medios de comunicación mainstream, porque este es un medio de comunicación muy grande, realmente nos hacemos eco de, de todas las realidades y en un programa como el nuestro, en el que todo el mundo tiene voz y también tiene voto, esperemos que Haití mejore por, eh, por el bien de, de su gente y que quien haya hecho lo que haya hecho, pues desde luego que, que la justicia eh, lo tenga muy en cuenta. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que la situación mejore y espero volver a, a contar con, con vosotros en el programa. Un abrazo muy, muy fuerte. Termino el Zoom de hoy diciendo pues que me duele Haití, ¿no? me duele la indolencia que existe con este país, me duele que muchos arrimen el hombro solo en conflictos que son mediáticos o en los que hay que sacar algo ¿no? y me duele que el propio país esté sumido en una espiral sin fin, que sus problemas sean como esa pescadilla que les decía que se muerde la cola. ¿no? Ni un cambio de gobierno quizá radicalmente, ni una revolución, ni un cambio drástico en el poder. Yo creo que la solución de Haití está en muchos factores, como hemos escuchado, empezando por romper ese círculo vicioso en el que se ha metido o en el que han metido al país, rompiendo la soga de la corrupción, las empresas, que es lo único que quieren, es enriquecerse allí, mirando por la gente que está eh, en verdadera necesidad, saneando una economía insostenible y empoderando a las instituciones, instituciones limpias y apoyando desde fuera en lugar de robar. Me parece hipócrita solo ayudar al que te puede dar algo, como decía a Cambio, ¿no? Y no hacerlo por una solidaridad verdadera, no por limosna, pero es Haití. Es un país que no puede ofrecer nada excepto miseria, hambre y caos. Quizá esta enésima crisis sea la última, esperemos que así, sería lo deseable, pero para que esto suceda lo primero que hay que hacer es no ocultarla ni callarla, como nosotros hemos hecho. Y lo segundo, no mirar a otro lado y hallar soluciones entre todos los que puedan y estén dispuestos a remar el hombro, porque visto lo visto hoy por hoy, Haití por sí mismo se está hundiendo. Nosotros nos marchamos, dejen sus mensajes, nos vemos, chao.